A menudo cuando un hombre le es infiel a su mujer, la misma familia es la encargada de empujar a aquella esposa a perdonar aquella infidelidad y continuar con la relación. Pero, aquí viene el pero, cuando una mujer le es infiel a su marido, la misma familia es la encargada de hablar con el esposo y decirle, ¡Déjala que se vaya! Mujeres así sobran en esta vida. Ya encontrarás a alguien mejor y empiezan a llamar por sobrenombres a aquella mujer que ha sido infiel. Tristemente, esa es la realidad que viven muchas de las mujeres que han cometido este tipo de faltas. Todos salen a criticarlas, salen a humillarlas, y la mayoría de la gente sale a hacerlas menos, a despreciarlas. Gente, por favor, entiendan que cada quien tiene razones suficientes para ser como es, para vivir como vive. Tiene sus motivos y eso no le da razones a nadie para que salga a calificar como buena o como mala persona a una mujer que ha sido infiel. Muchas personas suelen asegurar que una mujer es infiel por falta de afecto, por falta de amor. Otros dicen que es infiel por inmadurez psicológica, por dinero, por venganza e incluso muchísimos han llegado a asegurar que una mujer es infiel cuando ya hay sentimientos de por medio con aquella tercera persona. Sin embargo, sea cual sea el motivo, sea cual sea la razón, no le da motivos a nadie para que salga a juzgar a una mujer que ha sido infiel. Mujer entiende que si tu pareja ya no te encanta, si ya no te motiva a crecer, si ya no te ayuda a ser mejor, si ya no tienen el mismo rumbo, si no quieres continuar allí por cualquier pretexto, ¿qué haces allí? ¿Por qué continúas con aquella relación? Si lo que quieres es terminar, anda, ve y termínala. Sé honesta y dile que ya no quieres continuar. Termina aquella relación que ya no quieres en tu vida. Tómate un tiempo para ti, Regálate un momento para ti, tiempo para ti, conócete, aprende de tu última relación y de todas las relaciones que hayas tenido en el pasado. Y si alguien quiere estar contigo, conoce a esa persona. Sin prisas, así suelen ocurrir las mejores cosas de la vida. Recuerda que si algo tiene que ocurrir, ocurrirá. Y si no, pues la vida simplemente continuará. De esa forma, sin apresurar nada, Ocurren las cosas más increíbles que vas a vivir en esta vida, en este mundo. A veces es mejor decir adiós y convertirte en un bonito recuerdo que continuar con una relación insana, improductiva y volverte un dolor de cabeza y la peor y la más amarga experiencia de alguien tan solo por no saber decir gracias, pero ya no puedo continuar con esta relación. Ser infiel jamás valdrá la pena, tal vez tú por ser infiel pierdas a una gran persona, lo olvidaba, sí ganarás algo, ganarás inseguridades, ganarás culpabilidad, ganarás arrepentimiento todos los días y a cada momento. Jamás olvides que la recompensa de ser fiel es mucho más gratificante que el placer insignificante de unos cuantos segundos de una infidelidad. Aprende a ser fiel, a ser fiel a ti, a tus valores, a tus principios, porque tú te lo mereces.